¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Torah y aquí les traigo un nuevo sorteo para el canal. En este caso es el sorteo de los 1000 suscriptores. En este sorteo sortearé o un juego de Pokémon Sol o un juego de Pokémon Luna, el que más te guste. Así que si en el anterior sorteo no conseguiste llevarte el juego de Pokémon Sol o Pokémon Luna, esta es tu segunda oportunidad. Antes de que se me olvide, quiero anunciar que este sorteo es a nivel mundial, no solamente en España, a nivel mundial. Vamos con los requisitos. En primer lugar, tienes que estar suscrito a mi canal y darle me gusta a este vídeo. En segundo lugar, debes de escribir la palabra participo más el nick de Twitter más el juego que quieres, si quieres Pokémon Sol o Pokémon Luna, y también si quieres, puedes escribir el motivo por el cual lo quieres. Y en tercer y último lugar, y no por ello menos importante, tienes que hacer el retweet del tweet que aparece en la descripción del vídeo. Para que te sea más fácil encontrarlo, lo voy a dejar fijado en mi muro del Twitter. Por supuesto dejaré toda esta información en la descripción del vídeo, por si acaso se te ha olvidado algún paso. Falta solamente una cosa más por aclarar, y es cuándo se termina el sorteo. Aunque es un poco evidente, pero lo quiero dejar en constancia. El sorteo lo haré cuando mi canal llegue a los 1000 suscriptores. Desde que yo me entere que mi canal ha llegado a esa cifra, recopilaré todos los participantes y haré un vídeo poniendo la lista en sorteados.com para comprobar quién es el ganador o la ganadora de este juego de Pokémon Solo Pokémon Luna. Les deseo muchísima suerte a todos y espero que podamos llegar a los 1000 suscriptores muy pronto. Mientras tanto no olvides de pasarte por el botón de información arriba a la derecha para que puedas seguir las listas de reproducción que te dejo como el juego de Pokémon Luna Nuzlocke. Hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado, dale like si es así, suscríbete si todavía no estás suscrito y así tienes ya el primer paso. Y nos vemos en el siguiente, adiós.